Hasta cincuenta años en el futuro Hasta cincuenta años en el futuro Porque voy a ir al baño Soy un banano, soy un banano Fútbol es americano, soy un banano, soy un banano, yo tengo solo uno mano.